Yo soy Jerry manuel García, Cuéntame, de allá de los limones de agua Yo estaba de un amigo mío eh, viendo televisión que yo iba cada rato, que yo voy a cada rato del amigo mío a ver televisión. Y ya era media tardecito y había uno, unos chamacos que me acechando mi vaina. Entonces, pues qué era? Pues yo no, nunca he tenido problemas con ellos ni nada. Vivían acechando, y cada vez que yo pasaba por ahí me fajaban a pedrar. Y yo tenía que mandar mi vagina. Y es, esa noche cogí yo para allá, cuando el amigo mío, y era media, media ta medio taidecito, cuando yo le digo al amigo mío que yo me voy para mi casa, porque más debe que estar preocup preocupada allá en la casa, el amigo mío me abrió la puerta, cuando me abrió la puerta, que yo salí como era tarde de un barrio de corrupción, Ahí mismo me metían, no sé si fue un palo o un machetazo, me dieron ahí mismo. ¿Me, me ¿Hay conocimiento entonces? Conocimiento y todo, yo no, yo, no, yo no supe de mí para nada. ¿Tú has tenido problemas con esa persona? Que nunca, yo nunca he tenido problemas. Esa persona, esa persona que me miró a mí, a, eh, intentó atracar a un hombre entre ahí y la mujer. ¿Cuántos eran ellos? Ellos eran dos. El, el hijo de la mujer, que yo te digo y el marido de, de, de la mujer que, que ellos intentan atacar a un hombre y le dieron una puñalada por ahí y el hombre el hombre para hablar tiene que ponerse una vaga ahí Esta, ¿Por, ta... ¿por qué entiendes tú entonces que te hicieron ¿Eh? esto? ¿por qué entiendes tú que te hicieron esto? Entonces? yo no sé, yo no tengo, yo no tengo ni ¿Tú, ¿tú me entiendes? yo no tengo ni ni yo, no, yo nunca he tenido problemas con los típicos, que yo pasaba por ahí y me fajaban a pelear. ¿Cuántos años tú tienes? Yo, 18 años. Entonces, ¿qué tú exiges entonces a, a las autoridades y a la policía? ¿Eh? ¿Qué tú le exiges entonces a las autoridades? No, justicia. Pues si sí, él, voy a otro también. Y nada más, eh, allá en Nagua, no es justicia. Que llegan y, y, y duran cuatro días con el preso. Y llegaron y lo soltaron y lo pusieron a firmar. Y ve lo que. O hizo ahora. ¿Usted conoce a esa persona? Entonces? Claro que sí. Robe y, y... Robe Luis. Robe Luis. Y el otro. El otro se llama Uybe. Uybe. usted como madre, joven. ¿Qué ya sí, Justicia, que hagan justicia, porque ellos no están haciendo. No. Justicia, que hagan la justicia. La y la y la Mira esa puñalada como le dieron y esa operación que vale 20, 25 mil pesos y me lo dejaron en 20 y yo no tengo, ¿de dónde tengo yo? Ayuda.